Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo ejercicio. En este caso tenemos esta integral que podemos observar acá. La integral del seno de x por la secante de x por la tangente de x de x. Lo primero que tienes que hacer es no dejarte impactar por lo que es a primera vista. Analízalo, lo interpreta, lo vamos a hacer algo. Pausa el video, como siempre, y ahorita lo vamos a explicar para ver si el camino que tú tomaste fue igual al de nosotros, lo importante es llegar al mismo resultado que la función que obtuviste, el resultado que obtienes, si tú lo derivaste de esto y así compruebas que está bien hecho. Entonces, pausalo y ahorita lo resolvemos. ¿Listo? Ok. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Resulta que tenemos una integral de seno de x por la secante de x por la tangente de x de x. Yo te invito a ti a que saques eso de ahí de la integral un momentico y pienses esto a nivel matemático, que, que influye La secante. Mira, panita, que yo sepa, la secante es el inverso del coseno. ¿Sí o no? La secante es el inverso del coseno. Entonces, ven acá. Vamos a sacar eso un momentico de la integral porque vamos a transcribir qué es lo que está pasando aquí. La secante es el inverso del coseno de x. Y observa esto, porque al final seno de x por... 1 sobre coseno de x es seno de x sobre coseno de x. O sea, en estos dos tenemos la tangente. La tangente por la tangente, pues básicamente es la tangente al cuadrado. O sea, ¿sí o no? O sea, nos están dando es seno de x sobre coseno de x por la tangente de x. Y eso es la tangente de x por la tangente de x, que es lo mismo que ¿quién? Que la tangente al cuadrado de x.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 Y actividades para practicar y lo mejor sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. ¿Sí o no? Pues ya, no te dejes impactar a primera vista. Ahora la integral de la tangente, no, que cambio de variables, no, que una cosa, que la otra. Cálmate, coopera, chico. Ok, ya hicimos, ya reescribimos la expresión como básicamente lo que nosotros requeríamos. Y en el fondo, voy a dejarles esto aquí en el video, voy a dejarles esto aquí en la imagen, ¿ok? Que eso es la tangente por la tangente de la tangente al cuadrado. Le voy a resaltar esto aquí así, que fue la, la transformación. Pero también tú sabes que la tangente al cuadrado de x es al final la secante cuadrado menos 1. ¿Sí o no? O sea, acuérdate de las ecuaciones trigonométricas, seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es igual a 1. Si tú divides todo entre el coseno cuadrado... Entonces tenés aquí esto sobre el coseno cuadrado, aquí esto sobre el coseno cuadrado y este aquí sobre el coseno cuadrado. Y tendrías básicamente que la tangente de x más 1 es igual a la secante cuadrado. Quiere decir que la tangente es la secante cuadrado menos 1. Por si acaso no te acuerdas de la expresión, mira, la secante cuadrada menos 1. Eso es lo que significa la tangente cuadrada de x y mira que para nosotros esto es clave para la resolución. ¿Por qué? Chicos, porque ya tú sabes qué derivas tú que te da la secante cuadrado. ¿Sí o no? O sea, ¿qué función tú derivaste que te da la secante cuadrada. Mira que básicamente esto es la secante cuadrado de x menos 1 de x en ese caso. ¿Ok? Vamos a reorganizar aquí un momentico para que la mosquita ahí que tenemos del logo no lo tape. Y para nosotros esto sería separar en dos integrales. ¿Cierto o falso? Voy a escribirlo aquí abajo. ¿Ok? Escribo aquí abajo que sería la integral de la secante cuadrado de x de x menos la integral de 1 de x, o sea de x solo. Entonces te pregunto yo, ¿qué derivas tú que el resultado es la secante cuadrado? Pues esto sería la tangente, tangente de x, la tangente de x es la secante cuadrado, ¿sí o no? Y la integral de esto es x solo. Entonces es tangente de x menos la integral de esto que es x más una última constante c. Y para nosotros, básicamente, todo lo que estábamos buscando al principio, toda esta integral inicial, te invita a que siempre cierres los ejercicios así. Que la integral del seno por el seno en ese caso, se me fue. El seno de x por la secante de x por la tangente de x de x, pues simplemente es esto. ¿Qué puedes hacer? Pues trabajar básicamente en la derivada de esto y comprobar que es lo mismo que está allá. Y en el fondo, les voy a ser sincero, en el fondo aquí en este ejercicio era reescribir que seno de x por la secante de x por la tangente de x es lo mismo que la tangente cuadrado, que es lo mismo que la secante cuadrado de x menos 1. Y al ver que esas son expresiones equivalentes, pues llegas directamente a que este es el resultado de nuestra bella integral. Espero que te haya gustado, espero que haya quedado muy claro. Chequea, porfa, que son manejos conceptuales de trigonometría, cómo reescribir las expresiones, identidades fundamentales para y aplicar eh, técnicas de, de separar integrales en lo que es la suma de términos. Se, se pueden separar en suma algebraica de integrales, básicamente. Entonces, en este caso, ya llegamos al resultado y espero que te haya gustado. ¿okay? Nos vemos en un siguiente video. Chao.